Hola amigos, bienvenidos, ¿qué tal? Espero que se me oiga correctamente, que no tenga un sonido tipo pito, ¿eh? que se me oiga bien, que sea mi sonido correcto ya que estoy con, con el, el micro últimamente a vueltas. Buenas noches a todos aquí en España a las 23.33, buenas tardes en México y en otras partes de Latinoamérica. Bienvenidos. Bueno, vamos a ver, sonido perfecto. Gracias, Santi. A ver, esto es un tema que hay que, hay que tratarlo como, como merece las momias de Nazca según los análisis actuales. Sabemos que están todavía trabajando en esto de las momias de Nazca. Y yo, antes de empezar, para que esto nos sirva de, de impedimento, yo sé que años atrás, bueno, cuando esto salió, o sea, el año anterior, el verano del año pasado, yo he sido muy negacionista con este tema. Pero os voy a explicar antes de entrar en materia. Fui muy negacionista debido a que, tal y como se llevó todo esto, pues fue una forma pues como muy exacerbada ¿no? como muy acelerada y se empezaron a dar hasta conferencias en relación a esto y luego hubieron cosa que yo respeto pero que cuando hay una investigación de por medio siempre hay que ser cauto hubo hasta personas que ya las momias de nazca las contactaron mentalmente que se si habían agujeros donde habían alienígenas o sea, y, y, y de un tema serio se hizo pues algo, algo un poco de risa, ¿no? Y eso es eh, eh, el motivo, ese es el motivo. Luego también la gente te intenta influenciar, en fin, muchas cositas, pero cuando tú tienes todas las pruebas, aquí abajo, aquí abajo, he dejado un enlace, el que pueda ver lo que lo vea, son cuatro horas de... Eh, de la exposición de todos los análisis uno por uno. Y creo que vale la pena. ¿eh? Yo me he tragado los... <coughs> Perdón. <coughs> los, las cuatro horas me las he tragado enteritas. Ando mal de la garganta, ¿eh? aviso. Y la verdad es que vale la pena. Os digo yo que vale la pena porque hay una serie de comparativas y personas que son entendidas en la materia. Y no es lo mismo que te digan el investigador fulanito de tal y tú no sabes quién es, ni, ni ves cómo habla, ni cómo reacciona, ni los ejemplos que pone. Y hay muchos ejemplos en, esta, en este análisis yo creo que vale la pena. Os he dejado el enlace aquí abajo. Y creo que es bastante interesante. Yo ahora mismo me tengo que posicionar en la parte más científica. Ya sabéis que aunque yo soy investigador del misterio y me gusta pues, hacer vídeos en relación a muchas cosas, pues yo me tengo que colocar ahora en la mesa del investigador eh, científico. En este caso, sabéis que soy historiador. La historia es una... Es una rama también científica, ¿eh? no, no lo dudéis. Y yo creo que me tengo que poner en, en el lugar que a mí me corresponde. Sin, eh, sin matices extraños, sin conspiraciones y decir realmente lo que hay. Saludos a nuestro amigo eh, Abre tu Mente. Saludos. ¿Cómo estás, Luis? Yo sí si me llega todo este material a mi mesa de oficina, a mi mesa de trabajo... Evidentemente, lo primero que haría sería identificar lo que yo conozco, ¿vale? Lo que yo conozco. ¿Qué es lo que yo conozco? La historia. ¿eh? ¿Y qué es la historia? Pues bueno, no solamente saber quién conquistó eh, tal país o, o la fecha de tal y cual, no. Sino conocer sus contextos históricos, conocer qué materiales usaban, ¿no? ¿Qué materiales usaban en Egipto, por ejemplo? Trabajaban la piedra, ¿no? ¿Qué materiales utilizaban los íberos, en España? ¿O los romanos? ¿O los griegos? ¿Qué materiales? ¿Hierro, cobre? Eh, ¿Conocían el oro? ¿No lo conocían? Y esto es importante. Esto es importante porque determina diferentes épocas. Épocas del ser humano. Con lo cual, nos vamos a la historia. Me ha llamado mucho la atención... Estas, eh, estas figuras, estas momias, y en una de una mano donde hay una, un implante de una placa. Bueno, ese tipo de material, no vamos a hablar de la composición de materiales porque no quiero hacer esto aburrido y quiero hacerlo didáctico y entendible. ¿eh? Yo os lo voy a contar muy simple. Sé que muchos estáis preparados, pero quiero que sea bastante entendible. Esos materiales no se utilizaban en América, se puede decir que hasta, hasta casi llegados los conquistadores. ¿Eh? Cuidado. Se están dando unas dataciones de más de 7000 años. Pero estaríamos hablando que son estas momias son eh, del mismo tiempo de la civilización sumeria. Sumer el Tigris y el Éufrates. Voy a hacer pequeñas comparativas para que eh, vayáis entendiendo todo esto. Al parecer, los eh, análisis de carbono 14, espero que se me vaya escuchando bien, ¿vale? Saludos a los amigos de Perú. Espero que se me vaya escuchando bien. Los análisis del carbono 14, no hay duda que se han hecho relativamente bien, ¿vale? Hay que confiar... Porque nadie se ha dado cuenta de la magnitud de todo esto. <risa> Yo he visto estas cuatro horas, que además, Luis, he visto por allí que estabas en el chat, en esa, en esa rueda de prensa que han hecho, ¿no? Que se titula eh, Momias de Nazca, los resultados, ¿vale? Y habla, pues, eh, diferentes profesores entendidos, catedráticos, eh, biólogos, en fin, hablan personas de mucho peso, ¿eh? De Mucho, mucho peso. Personas que saben lo que están diciendo perfectamente. Estas personas hablan de varios tipos de análisis. Hay tres equipos de investigación, el Instituto Incari, eh, Gaia y el equipo de Maussan, de Jaime Maussan, donde han hecho pues, eh, tres tipos de analítica. Desde exploraciones externas, exploraciones más internas, donde se ha secuenciado el ADN donde se ha secuenciado y se ha, y se ha accedido a la parte del ADN mitocondrial luego están hablando de incluso de la composición molecular y la analítica hasta nuclear, se puede decir o sea, lo han analizado todo esto, cuando... Te das cuenta, hay muchos informes, hay bastantes informes, sobre todo de composición de material, hay una cantidad de informes importante. Se hacen eh, varios grupos dentro de lo que viene a ser cada especimen. Sabemos que está eh, María, Guaguita, y luego pues, los, los pequeñitos, ¿no? que son más chiquititos, y luego piezas sueltas, de pies, de manos... De huesos, de huesos y piel, de pequeñas piezas sueltas. Algunas sí se han determinado que pueden ser del de género Homo sapiens sapiens. Otras se han secuenciado partes del ADN, y el ADN mitocondrial eh, se ha secuenciado y no pertenece a ninguna especie conocida. ¿Vale? O sea, esto hay que decirlo. El mismísimo gobierno del Perú se está tomando interés en esto, ¿eh? se está tomando interés en esto, y si recordamos, años A, años, bueno, tiempo A, porque de esto hace un año, un año y medio aproximadamente, un año y unos meses, hasta se hizo una rueda de prensa, personas vinculadas al Ministerio de Cultura, de los cuales yo le envié varios correos, no me contestaron a ninguno, Realizando pues una serie de preguntas. No vamos a ir quién lo descubrió, cómo fue, no, porque esto ya lo habéis visto en muchos canales y creo que hay canales que incluso tienen mejor información que yo, no lo voy a dudar. Pero yo me voy a ceñir a si este trabajo me llega a mi mesa como historiador. Yo lo primero que voy a buscar es los enseres, los materiales que tienen, si tienen colgantes, pendientes, avalorios y de qué material están compuestos. Eso es importante. Eso es lo primero que se debe de hacer, porque puedes determinar qué tipo de tecnología tenían. Eh, sabiendo el tipo de material, puedes ubicar la zona geográfica donde esos materiales se han extraído, donde se han trabajado, si son eh, de carácter ceremonial, ritual, eh, de carácter suntuario, de, de qué tipo son esos objetos. Y todo eso se va a, eh, por decirlo de alguna forma, se va a quitar, se va a apartar de todo lo que es el análisis de las momias. ¿Vale? O sea, ahora vamos a coger todos esos objetitos, las esas placas, imaginamos que lo vamos a hacer, y lo extraemos de los cuerpos y dejamos los cuerpos estos señores que lo están haciendo muy bien pero vamos a ir a todo lo que se ha encontrado sobre todo la, la placa hay, hay unos unos pequeños seres que llevan placas eh, llevan una mano pues con una especie de, de inserto metálico y haciendo el análisis de los materiales que está por ahí está por aquí los informes del material en el que se ha extraído, es decir, el material que se ha utilizado, no corresponde a 7000 años de antigüedad, ¿vale? Es decir, que estas eh, personas o seres, o llamémosle X, ellos conocían una serie de tecnologías dentro de la aleación que no aparecen en América hasta nuestro siglo XV, XVI aproximadamente es decir que son materiales que no deberían de estar ahí ¿vale? una vez dicho esto podemos ubicar la fecha en relación a europa pero no en relación a américa y veréis por qué porque el desarrollo y, el, y los movimientos migratorios y, y la serie de tecnologías más básicas de, de la época fueron muy diferentes en Europa, uy, que voy a romper esto, en Europa y en América fueron, no fueron en paralelo. Se sabe que el, hubo un desarrollo tecnológico de los materiales relacionados con el hierro, por ejemplo, el cobre, los metales en este caso, las aleaciones férricas o las aleaciones de metales, se eh, inició antes aquí en Europa que en América, ¿vale? No con esto estoy diciendo que hay, en América estoy retrasados, que nadie saque suspicacias porque ya nos vamos conociendo. Simplemente que aquí apareció antes esa tecnología. En América utilizaban otro tipo de recursos. ¿Cómo es posible? La pregunta es cómo es posible que esos materiales no tengan que estar allí en América. Y que no se les ha insertado de forma artificial. Se sabe que las pátinas que tiene, eh, sobre todo María, María es muy curiosa, es la más curiosa de todas, porque sería una hembra de 40 años. Es una hembra de 40 años que el espécimen no se sabe qué espécimen es. podríamos eh, recurrir a eh, restos, restos fósiles o óseos en este caso de momias de, de Egipto por ejemplo o de otras zonas de América donde veríamos perfectamente la momia y el hacer un scanner tag y verían perfectamente eh, analizando hueso a hueso y con la comparativa nuestra del Homo sapiens sapiens actual vale eh, Santi dice, ¿posible que los cruzados llegaran a Sudamérica? Sí, pero los cruzados son hace 600 o 700 años y estamos hablando de hace 7000, 7000 años. Es decir, la población americana se estima en el continente, ¿eh? en todo el continente, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur y en la zona central de América, concretamente la población humana se concentraría en la zona más central del continente, ¿vale? Aunque sí habrían tribus más al norte, más al sur, por supuesto, la selva, sí. Pero estaría concentrado en gran número en la zona del Caribe, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Porque ahí hace buen tiempo y tal. Y eso sería algo muy lógico. Proseguimos, ¿vale? Así que Santi, los cruzados hace 7.000 años no existían, pero no solo eso, sino que ni tan siquiera el cristianismo hace 7.000 años no, no se esperaba ni a Jesucristo, ni se tenía en mente de que iba a aparecer. Bueno. Una vez dicho esto, sabemos que la evolución del ser humano ha ido en diferentes zonas del mundo por los pasos migratorios y hay una serie de teorías e indicios que nos dicen, nos tenemos que ceñir a la teoría, estamos hablando de la, la, la parte más científica, ¿eh? no vamos a elocubrar ni a dar una serie de respuestas de los antiguos eh, ance o sea, eh, alienígenas ancestrales, no, ni de los dioses, vamos a hablar de lo que hay de lo que es tangible, de lo que se puede demostrar y estos señores lo están demostrando. Con lo cual yo me tengo que retractar ¿eh? de todo lo que dije en su día. ¿eh? Y lo hago, no tengo ningún problema. Pero ahora sí es la forma, sí es la forma de decir, señores, estas son las pruebas, estas son las pruebas reales. Cosa que al principio todo el mundo quiso eh, comer de la vaca de la teta de la vaca y la teta de la vaca pues es muy suculenta vale pero lo que sí tenemos que eh, tener en cuenta es si habían análisis no habían análisis o no los iban a ver pero resulta de que se ha movilizado un montón de instituciones y alguna universidad que otra incluso está participando una señora que es de colombia que es profesora aquí en españa me da igual que sea de Colombia, como si es de la China. Pero, como yo conozco mis universidades, no conozco las de fuera y me, diré, me diréis que hay universidades muy prestigiosas. Sí, pero yo hay algunas que conozco, otras no. Aunque sabemos que hay algunas, muchas, que son de gran prestigio internacional. Pues bueno, estas, estas pruebas nos están diciendo que, eh, por ejemplo... Hay algunas que se han modificado, que sí se han modificado, quizá de una forma ritual, y no pasa nada, ¿vale? De hecho, esto se sabe que incluso en otras zonas del mundo se han modificado o mutilado cuerpos de forma ritual, pero esperaros, no corramos, no corramos. Lo extraño no es eso, lo extraño es que esté momificado desde hace tanto tiempo. ¿Vale? Ese es, el, ese es el tema, que está momificado desde hace miles de años. Y todavía se incluso conserva pues, grandes partes óseas, o, o sea, grandes los huesos más largos, los más pequeños, se conservan. Espero que me sigáis escuchando en condiciones. Espero que sí, ¿eh? Vale. Bueno, continuamos con este tema. Luego hay otras momias que sería, eh, por ejemplo, la de Guaita podría ser modificada, pero lo que extraña es la antigüedad. María, la momia de María, eh, que es la, la más célebre ya después de Tutankamón, es María la más célebre, podríamos decir. Esta sí presenta eh, pues una serie de anomalías curiosas, por ejemplo la capacidad craneal no ha sido modificada ¿vale? y tiene una capacidad mayor a la del Homo sapiens sapiens esto es lo que yo en mi mesa de trabajo me llamaría la atención si me llega un informe, no la momia porque yo no soy experto en momias pero si se hace un análisis escrito, sí podemos sacar bastantes cosas esta momia tiene una capacidad craneal superior a la del ser humano, es decir, la, la cavidad donde va nuestro cerebro es mayor. Se decía que los ojos eran muy grandes, ¿no? la, las, las, las órbitas de los ojos, la, las cuencas en este caso, la cavidad, eran muy grandes. No, son iguales que las nuestras. Estaríamos hablando de 45 milímetros de, de longitud, que es lo que tenemos nosotros. ¿vale? Nosotros vemos una pequeña parte, pero en realidad nuestra eh, cavidad pues es mayor a lo que estamos viendo. Lo demás es piel. Otra de las cosas importantes es que no hay modificación de la piel. Incluso presenta pliegues postmortem por la gravedad y la desecación de la piel. Es decir, ese cuerpo no se ha abierto. No se ha hecho incisiones, con lo cual el órgano mayor de nuestro cuerpo y del cuerpo de la momia María sería la piel. vale, Una curiosidad, nuestro órgano mayor es la piel, porque tiene un montón de terminaciones nerviosas y tiene pues, pocos orificios no normales, naturales, que son exactamente los mismos orificios naturales que tiene la momia María presenta unas características muy similares a las nuestras, pero no del todo igual. Esto es otra. Es decir, que quizá eh, nos podríamos aventurar a decir que estamos ante un especímen no humano. ¿Vale? Ahora yo sé que salen las teorías de, es un híbrido extraterrestre. Bueno, se puede decir, por qué no, pero os voy a decir la verdad. Como no tenemos ADN extraterrestre que podamos comparar con la momia María, pues no podemos determinar, decir, pues sí, es de origen extraterrestre o es un híbrido o quizá es un extraterrestre. Quizá es un extraterrestre. Pero nos vamos a basar en la ciencia, nos vamos a basar en la parte más seria. ¿Vale? No nos vamos a, eh, a basar en cosas que no podemos demostrar. Y creo que estáis todos de acuerdo conmigo porque os pido una cosa. Para poder certificar que este cuerpo o estos cuerpos, algunos, no son de origen homo sapiens sapiens, de origen humano, sintiéndolo mucho, tenemos que ir de la mano de la ciencia para que la ciencia escriba en titulares que esto no es humano. El origen no se sabe, evidentemente, no se va a saber. ¿Vale? No se va a saber. Pero, por ejemplo, diferentes características, además lo explica muy bien eh, un señor, que no recuerdo cómo se llama, que hace un análisis de las tridáctilas, ¿no? De los Tridáctilos, de los dedos, de la mano, de lo que sería la parte de la mano, y de la muñeca. Es decir, de todos los huesos que concentran entre la primera falange, que es esta, y la muñeca. ¿vale? Hace un análisis exhaustivo. No hay mutilación ni modificación alguna. No la hay. Ese cuerpo es como es. Pero presenta tres dedos en las manos, en la mano derecha y tres en la izquierda, y en los pies. Me diría aproximadamente cerca del metro 70, entre 1,68 a 1,70, teniendo en cuenta que hace 7000 años el ser humano no era tan alto. Estaríamos hablando que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, Habría una diferencia de hombre a mujer o de mujer a hombre de unos 12, 10, 12 centímetros, teniendo en cuenta que el hombre más alto, el más gigante de todos, podría llegar a medir 1,70. Pero que en las hembras, seguramente, lo más frecuente sería una altura de 1,60, lo más alto, y 1,50 o 55, lo más común en el lugar de las mujeres, de las hembras. ¿Cómo determinamos esto? Pues por restos óseos de enterramientos de esa época. Pero no hay. En Europa, en Asia, en Egipto. Y se sabe que esa era la medida estándar. Esta hembra tiene pechos, mamas, tiene glándulas mamarias y es mamífero. Es un mamífero como nosotros. Es decir, es muy similar a nosotros. Presenta todas las, eh, todos los huesos craneales, todas las partes, el occipital, el pariental, todos. Todos. Presenta todos los huesos correctos. ¿Vale? <coughs> Santi acaba de decir algo correcto y dice, resumiendo, no sabemos lo que es porque no hay con qué compararlo. Efectivamente, no sabemos lo que es. Malvado dice, al final son extraterrestres. Eso es lo que puedes determinar tú de forma no científica. Pero de forma científica no se sabe lo que es. Pero lo que sí se sabe que es, es que ese ser caminó por América. Vivió. Comió. De hecho, es muy curioso porque toda, este, este ser ha, ha muerto de, por muerte natural. ¿vale? Conserva parte de los dientes, su mandíbula. Todos los huesos son muy similares a los nuestros, pero el análisis genético no saben determinar de qué especie es. Luego hay otros análisis que son los análisis de la composición de los materiales, que esta es la que yo me ha gustado mucho, porque yo de genética no entiendo, pero me fío de los genetistas y de las personas que entienden. Pero de materiales, sí, me tengo que fijar porque marca las líneas temporales y los saltos históricos. Por ejemplo, en el siglo XVIII no busques materiales plásticos o resinas. Raro, raro que lo encuentres no busques auriculares o un micrófono porque no lo vas a encontrar en el siglo XV con lo cual los objetos las aleaciones la composición y la utilidad de los materiales es lo que determina también la época no solo se data por carbono 14 se data por muchas cosas más y el entorno el problema es que estas eh, estas momias pues fueron descubiertas de una forma eh, muy rocambolesca. Y eso es lo que le ha dado, o le ha restado, mejor dicho, credibilidad a las momias. Le ha restado credibilidad en un principio de la forma en que todo esto explotó. Todos los medios, en internet, Mausan, etcétera, saltaron. A los medios de una forma muy virulenta, y yo creo, a mi modo, que siempre hay que ser un poco prudente, ¿eh? un poquito prudente y no eh, determinar si es o no es, si es blanco o si es negro, hasta que no haya pues, una serie de analíticas donde nos dice, pues esto es esto y esto es lo otro. En definitiva, para no enrollarnos mucho sobre este tema, hay, eh, cómo podría decir yo, hay diferentes rasgos y diferentes analíticas que nos indican que estamos ante un hallazgo histórico. Yo sé que muchos de vosotros no esperabais que yo hablase de esto, ¿verdad? Es un tema que yo he seguido, he ido siguiendo, y de hecho en el canal de, de la compañera Alba, Misterios del Mundo, el otro día hablé sobre esto, hablo de otra ramificación distinta de los análisis, pero ya una vez que ya estás viéndolo todo con más calma, ves que hay mucho más de lo que incluso se llegó a mostrar a las cámaras de televisión. Hay objetos que no han trascendido y que están analizados diferentes universidades. Una universidad en Canadá, una universidad en Rusia, San Petersburgo, etcétera, es, es decir, y luego personas implicadas de ciertas universidades, no universidades, personas de ciertas universidades en las que se han implicado a raíz de todos los análisis que han mandado o han pedido hacerse. Y a raíz de ahí los han analizado todos. Con lo cual, esto es un hallazgo histórico. Y me gustaría, me gustaría que fuera de lo aparte, no quitando los, los temas de fe, ¿eh? porque hay gente que con este tema de las momias arrojan mucha fe al tema. Yo solo respeto. A mí me da igual, cada uno puede creer en lo que quiera. Pero yo me ciño a lo que hay encima de la mesa tangible, que se puede tocar, que se puede analizar y se puede comparar. Y todos los resultados que indican nos dicen que estamos ante un hallazgo histórico. Los que me conocéis, sabéis que yo para dar este tipo de noticias y salir hablando de esto, me lo he tenido que pensar muy mucho, porque claro, he tenido que retroceder en que antes yo creía que todo esto era un rollo, todo esto era falso y que se estaba intentando sacar dinero. Ya el dinero es lo de menos, sino es la veracidad con la que se está trabajando, los análisis tan exhaustivos que se han hecho y, ojo, yo soy el primero que si tengo que... Oye, pues es verdad, lo que tenemos aquí es cierto. Esto es cierto. Ahora... Dicho todo esto en el plan analítico, en el plan histórico y científico, ahora nos cabe pensar otra cosa. ¿Y si son extraterrestres? Pues esto lo digo así al aire, ¿no? ¿Y si son extraterrestres? Pues si fuesen extraterrestres, esto demostraría que ya están o han estado aquí. Que en la antigüedad el ser humano ha interactuado con ellos y que ellos han sido pues muy similares a nosotros, muy parecidos, o que quizá este sea un, una especie extraterrestre y que hayan otras especies más. Luego los indígenas de esa zona seguramente lo que intentarían sería replicar mutilando cuerpos o en los enterramientos los cuerpos para que se pareciesen a sus divinidades. Que esto no es descabellado. Porque esto se ha dado en muchas partes del mundo. Así que yo esto lo dejo en el aire. Yo no sé qué especimen son. No lo sé. Pero me alegra. Me alegra de una manera de sobremanera. Me alegra porque esto puede ser el paso del estudio físico de una especie desconocida. Luego, si esto la ciencia lo hace suyo, veremos a ver. ¿Eh? Dice, ¿cómo, cómo, cómo? Dice, exponer las disculpas correspondientes a los youtubers del misterio que fueron criticados. Sí, claro, yo me disculpo con ellos. Ellos también se tienen que disculpar conmigo, ¿no? Porque yo di un veredicto en su momento, que luego muchos, esto sí es verdad, se dieron cuenta de que mucha gente ganó dinero a costa de esto. ¿Eh? Incluso algunos fueron contactados con las momias. Las momias me han hablado y me han indicado y ahora he hablado con un guaquero. Y ahora he hablado. O sea, eso, esas historias, son las que desprestigian esta realidad. Esta realidad. La investigación ufológica hay dos tipos de investigaciones ufológicas, la seria y la friki. La friki desprestigia la real, la de los informes, la de la realidad. Yo no dudo de que haya personas que puedan tener mensajes telepáticos. Pero, compadre, asegúrate muy bien. Porque aquí dieron predicciones y cosas que luego nos han cumplido. Y que no tiene nada que ver. ¿Entiendes? <tose> Clara Martínez dice, Rafa, si quieres tener resultados de ADN, yo puedo hacerte llegar mi informe ante el Congreso del Perú. Por supuesto, soy historiador y podemos hablar largo y tendido de todo esto. ¿eh? Pero bueno, yo lo hago eh, más que nada porque yo tenía una deuda con esto. Si quieres, Clara Martínez, me lo puedes enviar sin ningún problema. Pero no lo hago, eh, eh, no lo hago para... Tener protagonismo en nada, porque los protagonistas son los que son, y yo simplemente quiero aportar mi conocimiento en este tema. Dice Melva Sosa, dice: Yo no escuché de los momia contactados. Sí, sí, hubieron. Hubieron, hubieron, hubieron. Y entonces el problema ya no es sola, solamente eso, Melba. No solamente eso. Sino que hubieron unos que ya habían contactado con un guaquero, que habían extraterrestres en una en una cueva y esa cueva le hicieron una foto una imagen que no se veía nada nada, no se veía nada se veía algo que se movía pero eso puede ser cualquier cosa y entonces las pruebas han de ser como estas evidentes no todo el mundo puede aportar pruebas de este tipo, por supuesto que no, pero caramba que sean mínimamente creíbles porque si no, lo que haces es Equivocar al personal y eso tampoco está bien. Reconozcamos que eso no está nada bien, pero bueno, pues eh, dicho esto, si se me puede hacer llegar mi correo electrónico, lo voy a escribir aquí abajo, eblverdad arroba com ahí tenéis mi correo electrónico, vale. Eh, universidades y laboratorios manipulados no no no no no vayamos por ese por ese derrotero no o sea ya la conspiración o sea entonces todo estaría manipulado no no vayamos por ahí ¿eh? no no vayamos eh, por ahí <coughs> perdonadme si pensamos malin maliciosamente y los exámenes fueron manipulados y nos están engañando. No, no. O sea, no, no, no vayamos por ahí porque entonces poner en duda el trabajo de personas de mucho prestigio. No. No seamos así tampoco, ¿eh? No seamos que qué opino de Cristóbal Toro, pues que es mi amigo, qué voy a opinar, pues que es mi amiguete. No me preguntéis tutería por favor. <coughs> Hay que, darle, hay que darle confianza a esto, hay que darle credibilidad. Y si nosotros mismos, es que eh, yo es. Eh, yo puedo decir que he sufrido eh, el desacreditar esto y soy investigador de estos fenómenos. Todo hay que pensar. Es decir, no nos aventuremos. Lo que pasa es que si hubo gente que salió a la palestra ahí a, a ponerse medallas, que era gente que no tenía nada que ver ni con esto. Y se debatió mucho y claro, yo intenté hacer pues, ciertos análisis eh, de tipo arqueológico, de pero claro, en fotografías no puedes hacerlo. O sea, sí puedes, puedes porque a grandes rasgos puedes identificar ciertas cosas. ¿no? Yo estoy viendo ahora mismo la momia de María y una de las cosas que me he dado cuenta son los pliegues de la piel natural. ¿eh? Los pliegues. Y que los pechos pues están caíditos y que tiene pues, una serie de, de anomalías naturales por la gravedad y por el tiempo. Y que la piel no ha sido abierta, eso es lo más importante. ¿Vale? El tema de los, de los seres con huevos, eh, yo no he mencionado eso por qué. Yo os voy a decir por qué. Porque los cuerpos al, eh, en una universidad dicen que han podido estar expuestos a, a, a elementos externos y que hayan contaminado las muestras. Entonces yo no puedo hablar de eso. Porque yo, si ese informe llega a mi mesa, pues yo lo que haría sería ver las fotos, las radiografías que hay y decía, ah, pues son curiosos. ¿Qué dice el informe? El informe dice que son dudosos porque tienen contaminación externa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esos han estado expuestos o los ha tenido alguien y con el ambiente, con el polen, la arena, un estornudo, la tos, se han contaminado. ¿Vale? Entonces, la misma universidad te dice. Mm, no podemos arrojar luz sobre esto. Mira, Melba tiene razón, dice, yo pienso que esto salió de manera informal y apurada porque era un descubrimiento que si no lo sacaban así de rápido, lo hubieran podido enterrar en el conocimiento de unos pocos. Es posible, Melba, pero eso fue lo que a muchos nos tiró para atrás, es de decir, bueno, qué interés hay en esto. También es verdad lo que tú estás diciendo. Hay que, hay que entender eh, hay que entender que eh, todo esto eh, fue algo raro. No me digáis que no, esto fue raro. Irrumpen ahí en el misterio y la ufología, ¿no? Tal cual. Y, y dicen, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué narices es? ¿Qué caramba es esto? ¿Esto, qué, es? ¿Esto qué, ¿Qué quieren hacer ver con esto? Y luego hacían análisis eh, precipitados, exploraciones precipitadas. Y en todo aquel, en aquel mare magnum de, de, de cosas, se decía, se han enviado análisis a un laboratorio secreto. Y tú dices, bueno, esto, esto es coña, esto es cachondeo, esto, esto es de risa. ¿Dónde la habéis enviado? Yo os puedo decir que está buscando los laboratorios. Son laboratorios fiables, ¿eh? Existen. No voy a decir cuáles son porque no hago publicidad de ellos y no, y no vale la pena, pero lo tenéis en internet. Es decir, que, que os molestáis diez minutitos en, en indagar sobre esto y lo vais a sacar. ¿eh? Clara Martínez dice, a mí nadie me ha contratado. Yo pagué mi pasaje y todos mis gastos. De estadía en el Perú, quien afirme lo contrario, está difamando. Bueno, no te preocupes, Clara. No sé quién eres, encantado de conocerte. La primera vez que te veo por aquí, pero eh, si tú conoces este tema de cerca, pues bueno, yo estoy abierto a poder incluso eh, colaborar de forma extraoficial, ¿vale? Entre amigos, ¿vale? En poder lanzar pues, pues un análisis relativamente serio, o sea, serio, sí, pero. No de forma oficial, ¿vale? No de forma oficial porque ya hay expertos que lo están haciendo. Y ahora todo el mundo va a querer ahí salir. No, simplemente pues como el que se toma un café y, bueno, analizas un poquito, ¿no? Y dices, oye, ¿esto qué es? Esto esto es así y tal. Y podemos buscar ciertos contextos para comprender un poquito más todo esto, ¿vale? Pero de una forma un poco distendida e eh, informal como historiador, ¿eh? historiador e historiador del arte que un historiador del arte no solo sabe de cuadros ¿eh? sino sabe de yacimientos ¿eh? también es importante y está muy vinculado a la arqueología así que no sé chicos, si tenéis alguna pregunta es el momento eh... si tenéis alguna pregunta es el momento y podemos pues, eh, hacer un Doble sentido, si os parece bien, de alguna cosa que yo haya podido resaltar ahí o que me haya parecido curioso. Habéis visto, he hablado de lo que yo pueda entender, de lo que no pueda entender se lo dejo a los expertos. ¿Eh? Dice Pedro Carranza, dice, dicen que quieren hacerle autopsia a las momias. Pues prácticamente ya se la han hecho. Sí, sí, San. Se han analizado los extractos Santi, y la secuenciación del ADN no tiene nada que ver con la del, con la del homo sapiens. Sapiens, sapiens. ¿eh? Eh, el mercado negro y la corrupción de los funcionarios del Perú. Yo desconozco los funcionarios del Perú, pero el mercado negro puede ser que incluso esté lleno de piezas de estas. Esto es lo primero que pensé. Y que el Perú, no los peruanos, nuestros hermanos peruanos, no los guaqueros, no o sea, no nuestros hermanos del Perú, sino el gobierno del Perú debería de tomarse esto en serio. Yo le diría al gobierno del Perú, señores, ¿les están pasando esto por delante de sus ojos y no se dan cuenta? ¿O ustedes participan en esto? Por favor, eh, cuidado, no a los peruanos, no, no, no malinterpretemos. Eh. Una cosa son nuestros hermanos del Perú, y otra cosa es el patrimonio cultural que el gobierno no sabe cuidar. Es diferente. ¿eh? Dice, es probable que extraterrestres tomaran mujer de civilización nazca para crear nueva raza. Rosa, submar. No te puedo contestar a eso porque no tenemos pruebas del ADN extraterrestre. Quizá este sea uno. Pero te lo digo yo como... ¿Te puedo decir otra cosa? No se sabe. Isabela Bestanz dice... Si tengo una pregunta, ¿por qué no me saludas? Hola, Isabela. Saludos, Isabela. ¿Cómo estás? Eh, más cosas. Rafael el Congreso ha aprobado una ley sobre cuerpos extraterrestres. ¿Qué congreso? Saludos desde México. Dios te bendiga. Gracias. Y a ti también. Eh, por ahora en mi país se han concentrado en encarcelar a Alan García. Bueno, pero ¿por qué lo, lo van a encarcelar? Si este señor quizá tiene más datos de lo que se pueda... No sé. Eh, no sé. Dice Rafa, la Universidad de Perú analiza estas... Y todos ellos concluyeron a no ser auténtico. ¿Y por qué otras universidades prestigiosas y gente prestigiosa dice que sí? Que están ahí los análisis, amigo. Que no me lo estoy inventando. Y es una cosa que para mí no cabe discusión. Vamos a ver. Yo cuando eh, he hecho un trabajo y me han presentado pues, muestras de un, de un análisis... Yo no pienso que hay una conspiración reptiliana detrás del laboratorio del tío porque se quita la piel y le sale una lengua así. A ver, es un profesional, a él le da igual que esto sea una momia como si es una zapatilla. Él lo va a analizar. Le da lo mismo, ¿no? Alejandro Vázquez dice, ¿cómo este caso cambiaría la historia y las decisiones políticas? Pues no lo sé, eso depende de los políticos. Alba Espejo, saludos, Misterios del Mundo, hola, nuestra compañera, Misterios del Mundo. Por favor, echarle un ojo a, al programa que hice en su canal, porque ahí también hablo de otras cosas que no son estas. Hablo más de las composiciones de los materiales eh, férricos, ¿eh? metálicos en este caso. Eh... Fernando dice, Fernando Ferlaso, ¿podría tratarse de la materialización de un ente fantasma de otra dimensión? Ay, Fernando. No me lo pongas más difícil. Güey, por favor. Esto ya es muy difícil para que me preguntes esas cosas. No lo sé, mi arma. Yo qué sé. ¿Eh? Dice Rafa, el Congreso de Perú para declarar Interés histórico de Nazca, está en proyecto, salió en las noticias hace días. Pero está en proyecto, tienen que aprobarlo, ¿no? Cuando esté aprobado, oye, otro gallo cantará, ¿no te parece? Será un buen dato para el Perú. A ver... Jaime Maussan se encarga igual de investigar estos sucesos y llega a la misma conclusión que tú. Serge Collins... México. Bueno, señor Maussan lleva más tiempo que yo. Lleva mucho más tiempo que yo en esto. ¿Eh? Señor Maussan, ¿te puede gustar más o menos? Yo te puedo gustar más o menos. Pero si los dos decimos lo mismo, pues mira, eso es importante. Y si solo es una señora mutante, sería mutante si tuviese genética humana porque la, la mutación es en base a algo y en ese base a algo sería humano y no tiene trazas de ser humano con lo cual no es mutante pregunta contestada <susurra> Dice, ¿se sabe cómo llegaron esas momias al Perú? ¿Qué civilización era? A ver, os voy a explicar cómo se puede definir una civilización. Una civilización es todo aquel grupo humano. Esto no es humano, con lo cual no sabemos lo que es. Es decir, un grupo humano en el que ha dejado escrituras, ha dejado cosas escritas, en sus cosas escritas ha dejado, pues. Cosas inteligentes, evidentemente, ha dejado una religión, ha dejado un idioma, hay dialectos en el idioma, hay creencias, hay campañas bélicas, hay estructuras, hay civilización. Eso es una civilización. Cuando se encuentra una momia que no tiene nada que ver con otra y que no tiene nada que ver con el tiempo y la datación, que es algo único, no se puede eh, denominar civilización esto no pertenece a ninguna civilización que se sepa es decir que seguramente por la tierra habría más como este especímen es lo más probable es lo más probable que se puede denominar civilización no porque con esta momia nos ha encontrado un texto escrito eh, no se ha encontrado nada más que lo que veis El claro de María es auténtico, sí. Es un opart, Santi, es un opart. En fin. Dice Rafa, el territorio que vivieron los paracas también vivían en Nazca vale Es una zona que me gustaría ir, pero como todo el mundo en América me ha amenazado de muerte, pues yo no sé cómo me queréis tanto. vale eh, Algún día iré. Yo sé que algún día visitaré México y Latinoamérica. No, yo no voto a Vox, Joselito. Es más, no he votado, campeón. ¿Eh? Pero si hubiese votado a Vox, te diría que sí, yo no me escondo. O sea, el voto secreto, no, pues a mí me da igual. En fin, eres bien recibida aquí en México, amigo. Gracias. Pues nada, chicos, yo por mi parte eh, creo que hemos hablado de lo que hay que hablar y no hemos oh, elucubrado ni hemos sido fantasiosos en cuanto a todo este tema. Os aconsejo que vayáis al canal de Misterios del Mundo, donde la compañera Alba y yo hicimos un programita en relación a esto y estuvimos hablando largo y tendido. ¿vale? Yo sé que Santi me invita a México. ¿eh? México iré porque Santi insiste. ¿eh? Pero bueno, ya sabes, como siempre digo yo, unas tapitas, un jamoncico. ¿eh? Te llevaré yo una cervecita de aquí, una estrella galicia. ¿eh? Y esas cosas. Bueno, bromas aparte. Chicos, muchísimas gracias. Esta es mi conclusión. Eh, y yo no puedo arrojar más luz ni tierra. Es decir, esto es lo que hay. Para mí son reales algunas, otras están manipuladas. Y ya lo dice el informe, no lo digo yo, ¿eh? lo dice el informe. Cosa rara, pues el análisis genético que no concuerde con nada, y los que están ahora negándolos porque no se han visto esto. ¿Vale? Esto es muy curioso. Todo aquel que niegue esto es porque no se ha tomado cinco minutos, cinco minutos, en leerse los informes. Y en ver el vídeo que dejo aquí abajo. Aquí abajo, en la descripción, tenéis un vídeo de casi cinco horas, cuatro horas y algo, que ahí lo explican todo tan bien, tan bien, tan bien que os vais a quedar alucinando y por favor no empecemos a desconfiar y serán seguros y estará la reina de inglaterra detrás del laboratorio no ha sido la bala de kennedy bueno, por favor, son serios son gente seria que le da lo mismo analizar esto como analizar un cacahuete o sea vamos a ver son personas que trabajan en diferentes instituciones vale así que chicos muchas gracias Eh, un cordial saludo, un abrazo, un besito y nos vemos pronto. Yo me retiro porque estoy resfriadito, estoy un poco hoy de aquella manera. Y he hecho un poquito de esfuerzo porque todos me habéis pedido, Rafa, ya que hablaste de las momias, habla de las momias. Y yo he dicho, sí, tengo que hablar de las momias, pero tengo que informarme de cómo está el tema. Así que por mi parte nada más. <coughs> Mi garganta no da más de sí. Un beso a todos. Muchas gracias.